Pues sí. Estamos en la ciudad de, de Columbus. Estamos precisamente frente a una de las réplicas de lo que fueron las tres, las tres carabelas. Eh, no sé exactamente si a la, la niña a la pinta la Santa María pero pues estamos aquí sobre el río río Ohio, si no me equivoco y bueno estamos viendo a, es precisamente la Santa María como está viendo a, a nom, al fondo el nombre es una réplica de la Santa María una de las tres carabelas que vinieron eh, en las que vino Colón estamos un día precisamente un día después de lo que es el 12 de octubre que fue eh, que se celebra el aniversario del descubrimiento de América y bueno estamos aquí en la ciudad de Columbus Columbus Ohio comemos aquí al a fondo vemos el, el río. Se hacer una toma en contra sol para que no se oscura Y estamos a un costado, precisamente menos costado, sino yo diría que exactamente atrás de lo que es el downtown, o sea, el centro de de alguien de Ocallo, de, de, de Colombo. Sí, sí, sí. Sí, sí, It's a Bueno, que estoy lleno sobre un costado de, del barco. Realmente, pues si es una réplica exacta de tamaño, no se me hace tan... <risa> <risa> no se me hace tan grande. Eh, eh no, no, no.